ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, yo soy la esclava del Señor, cumples en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Un día como hoy, la historia de la humanidad cambió cuando María dios su sí valiente a Dios concibiendo desde aquel momento Jesús convirtiéndose en protectora del niño que un día nacería y salvaría con amor al mundo la solemnidad de la Anunciación se celebra nueve meses antes de la Navidad si se analiza la historia María no la tuvo fácil ella estaba comprometida con José y ciertamente esta decisión de concebir al Hijo de Dios, trajo inestabilidad. Tanto así que el justo José decidió repudiarla en secreto para que los dos no tuvieran muchos problemas. María además era joven y pobre, pero confiaba en la, en la providencia de Dios. Pero el Señor interviene y el ángel en sueño le habla a José, quien acepta el plan de Dios obteniendo así el privilegio de ser padre de Jesús en la tierra y de formar la Sagrada Familia con María. En el Evangelio de hoy se aprecia el diálogo del mensajero de Dios con la Virgen. No fue una imposición, sino una propuesta a la que María pudo haber dicho no. Pero María, la bendita entre todas las mujeres, Aceptó y se produjo el milagro de la encarnación del Hijo de Dios. Desde aquel momento María tuvo en su vientre a Jesús, no a los tres meses o cuando el embrión tenía forma humana, sino desde el momento de la concepción. Y aquí una razón más por la que la iglesia defiende al bebé desde el primer instante de su vida. La Virgen María es ejemplo para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 Husano. para todo cristiano de una disponibilidad profunda para sumarse al proyecto de Dios por esto es presentada por Lucas como sierva es cierto que a primera vista el término esclava parece remitirnos a una relación servil indigna y sin libertad sin embargo aquí esclava significa sobre todo estar en disponibilidad permanente para hacer la voluntad de Dios esta disponibilidad de María está en orden precisamente de cumplir la voluntad de Dios que ha recibido a través del ángel, que consiste en concebir en su seno y dar a luz a Jesús, el Hijo del Altísimo. Esto le agrega precisión a la generosidad de la Virgen. Está dispuesta y sabe que para qué, es decir, está decidida. Dicha decisión no es un sí resignado, sin una respuesta generosa y precisa que le abre a la gracia de Dios y al mismo tiempo la enfrenta con su res responsabilidad. Y es que la palabra no se reduce a lo que Dios le ha dicho a través del ángel, sino a todas sus implicaciones y consecuencias. La Virgen María se está disponiendo para el plan completo de Dios, para lo conocido y desconocido, para lo sencillo y lo complicado, ¿qué tendríamos que hacer para disponernos a cumplir la voluntad de Dios a ejemplo de la Virgen María? La fiesta de la, de la encarnación pues nos recuerda el misterio precioso del Dios que quiso ser como nosotros y que para hacerlo necesitó del sí de la Virgen María. Que el Señor los bendiga. Sí.